Mismo fanpage. Más tarde el programa, pues ya eh, grabado en las diversas redes sociales y de audio y video. Y bueno, pues vamos a estar comentando en la siguiente hora la información de coyuntura de momento. La Reserva Federal sube su tasa de referencia a 75 puntos base y vamos a comentar alrededor de esto. Era, creo yo, algo esperado dentro de ciertos límites, ya que sí se tenía como discutido el planteamiento que no necesariamente fuera a ser a esa dimensión. Pero bueno, el punto es que ocurre, y vamos a ver las vicisitudes alrededor de esto. Tuve la oportunidad de ver la conferencia de prensa de Jerome Powell, el eh, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y sus argumentos alrededor de la decisión, así como en su caso, los argumentos hacia adelante en las perspectivas, ¿no? Y que eso, bueno, pues es una parte importante, ya que el movimiento de la tasa, bueno, pues sí tiene relevancia, pero... Eh, si ya tenía medio descuento ahí entre los mercados, pues no necesariamente es una relevancia total, vamos a decirlo, no pero si en su caso las expectativas de lo que pueda venir se alteran con respecto a la presunta relativa armonización que está ocurriendo en los mercados, pues obviamente tienes un contexto mucho más complicado. En fin, vamos a, a comentar esto y mucho más durante la siguiente hora. También hay alguna información del INCO bastante interesante en función a lo que es... Eh, la recuperación económica en México y bueno, pues vamos a, a, a también comentar alrededor de eso este ¿Qué dice la Reserva Federal en su boletín de prensa? Básicamente, señala que eh, como llegando a un pico máximo, pero este pues básicamente, básicamente se mantiene con una estabilidad. Eh, por ejemplo, temas como ganancias de trabajo o, o nuevos trabajos están robustos en la economía. Eh, la tasa de desempleo se mantiene baja, en ritmos históricamente bajos, de hecho. La inflación se mantiene elevada, reflejando todavía los imbalances de la oferta y la demanda relativos al origen de la pandemia a los precios más altos energéticos y a las presiones por mucho del exterior así lo cita eh, la Reserva Federal luego eh, el tema de la invasión de Rusia a Ucrania causa sumamente eh, muchos problemas humanos obviamente pero también económicos y los eventos contextuales generan presiones en la inflación eh, afectando a la posibilidad de la actividad económica global. Además, las cuarentenas en China eh, pues pueden traer todavía otros problemas a las cadenas de suministros hacia adelante. Eh, por lo tanto, pues, obviamente el comité tiene que estar atento ¿no? a estos aspectos. El objetivo del comité, lo reiteran, y en la conferencia de prensa lo reiteró como cinco veces, es eh, 2% de eh, inflación en el largo plazo, que ya habíamos comentado aquí en el programa la implicación de ese, de ese cambio, no hace dos años para atrás, el, el, el texto decía siempre, nuestro objetivo de inflación es 2%, punto. Pero al entrar al proceso de la pandemia y las disrupciones posteriores en 2021, empezaron a plantear mucho el argumento de que en promedio, que era un 2% en promedio y ahora ya lo hablan 2% en el largo plazo, conforme a las expectativas, que es un tema muy técnico, pero que en la esencia tiene como objetivo plantear realmente no un acontecimiento sobre un movimiento de precios hoy y punto, sino que en el largo plazo se establezca esa meta. Lo cual aparenta ser consistente con eh, las ideas económicas alrededor de la política monetaria, la, la, la literatura económica que viene más reciente. En función a que la inflación técnicamente es una movilidad de precios constante en cierto periodo, en cierta región. Entonces, si un solo día suben los precios y nunca más vuelven a subir, pues no es inflación, ¿no? En la perspectiva más eh, teórica y purista de la, del significado de inflación. Eh, es un aumento de un precio de una cosa y ya no volvió a subir, ¿no? este En el caso de que son continuos o que esa cosa provoca movimiento de precio de otras cosas, pues entonces ahí tienes un problema inflacionario como el acontecido en enero de 2017 cuando se liberaron los precios de los combustibles, en una fecha equivocada a mi punto de vista y pensó el gobierno y dijo públicamente en aquel entonces que eh, no pasaría gran cosa porque pues, nomás era un solo aumento no y pues no, los aumentos continuaban no solo en gasolina sino en todos los productos de la economía y se inflacionó la economía a principios de 2017 de manera recurrente varios meses bueno, el tema aquí que la Reserva Federal ha planteado con señalar que la meta es 2% en el largo plazo, pues es precisamente tratar de contextualizar ese argumento técnico, ¿no? Pero también es criticable porque en un momento dado la este, pasividad con la que trataron el manejo inflacionario desde que empieza a despuntar en abril de 2021 y diciendo, no, pues es transitoria no va a pasar nada, pues de alguna manera te lo permite precisamente un, un argumento legal tan laxo, ¿no? es decir, no, pues si sube un año no pasa nada y después que baje, bueno, no puede ser así porque las afectaciones que genera la inflación en la población son muy grandes y sobre todo en la población de, de, de mayor vulnerabilidad financiera bueno más allá del tema, reitera nuestra meta es 2% en largo plazo y para apoyar estas metas el comité toma la determinación de aumentar la tasa a un rango de 1.5 hasta 1.75% anticipando eh, los incrementos que la tasa requiera cuando sea apropiado en esa lógica lo que estamos hablando es que subieron en 75 puntos base no pasaba un aumento de este tamaño desde 1994 que también no había habido una inflación de este tamaño desde hace 40 años y este y 1994 está 28 entonces aquí la cuestión es que estamos ante hitos completamente pues retos enormes, nuevos y lo demuestran este tipo de, de planteamientos extremos ahora, desde el jueves que se publica la inflación y que destaca que no cede y al contrario persiste alta 8. Eh, aquí le digo confirmado, 8.6% anualizado desde ese momento empieza un proceso especulativo en los mercados bursátiles del planeta tierra en particular de Estados Unidos se caen las bolsas hasta el día de hoy y por ejemplo, el dólar se fortalece y en consecuencia se deprecia el peso. Y esa depreciación la vemos de estar en mundos de abajo de 20 pesos por dólar a ahorita tener fix de, de 20.66, por ejemplo. ¿no? ¿Va a mantenerse? Vamos a ver. Todo dependerá de varias circunstancias, tanto de reacción a esta toma de decisión de la Fed, que se anticipaba en cierto nivel 50 puntos base como mínimo y algunos este, de los uh, pronosticadores en el mercado planteaban el probable 75. La FED toma una determinación de aumento eh, eh, en, en la tasa de continuar dejando de comprar bonos de la tesorería, tesorería e hipotecas respaldadas y disminuir la hoja de balance eh, conforme la planificación desde mayo ¿no? y en su caso este, se continúa monitoreando dice la información económica el pronóstico eh, preparar los ajustes que correspondan cuando haya emergentes riesgos que puedan impedir, impedir el objetivo de 2% de la meta y mantener el pleno empleo eh, considerando información de la salud pública, de los mercados laborales, de las presiones inflacionarias, de las expectativas inflacionarias de los desarrollos internacionales y financieros. Eh, el voto fue no por unanimidad, sino por mayoría. El voto se decidió hacia 75 puntos base de elevación. Jerome Powell, John Williams, Michelle Bowman, Leil Bra Brainard, James Bullard, Lisa Cook, Patrick Harker, Philip Jefferson, Loretta Mester y Christopher Waller. Diez votos. En contra de esta posición, y quien decidí, planteaba que nada más se subiera 50 puntos base fue Esther George, un solo voto y Patrick Harker uh, ah no, bueno, Harker sí votó a favor y él votó como un voto, un, una persona alternativa en sustitución del titular pero bueno, el punto en concreto es que fue por mayoría, no se logró unanimidad sin embargo una mayoría abrumadora este, 10 contra 1 y que posiciona un manotazo en la mesa, ese es el entendimiento, los titulares que ahorita están corriendo en los diversos medios electrónicos, ya no impresos necesariamente, posición agresiva de parte de la Reserva Federal, que además en la conferencia de prensa yo sí notaba a un Jerome Powell un poco nervioso, pero firme en los puntos concretos que contestaba, o sea, como que en la, en la variación de los temas podría... Titubear, pero en el punto concreto era firme. Y se han señalado algunos puntos eh, interesantes, ¿no? Por ejemplo, eh, o en resumen, sobre todo en Twitter he encontrado algunos puntos interesantes. Dice: No vamos a operar con modelos, es una cuestión empírica lo que estamos enfrentando. ¿no? Y es cierto, o sea, enfrentar una pandemia que no se había dado en la humanidad con las herramientas con las que tenemos para enfrentarla nunca había ocurrido. Había habido pandemias como la de la fiebre española en el 18, o otras en la historia que se puedan detectar ahí con con este, los modelos eh, de proyección o de, o de retracción de información histórica, pero teniendo estas herramientas pues nunca se había enfrentado y por lo tanto nunca se había tomado determinaciones para esos efectos dos, ante una guerra, simultáneamente una pandemia y tres, ante una serie de consecuencias de la pandemia que no se previeron en ningún momento dado cuando se llamaron a las cuarentenas y sí, podemos criticar, ya ven, no debieron haber hecho las cuarentenas plenas de las maneras que lo hicieron. Bueno, el problema es que el tomar las decisiones en el momento inminente de, de, de la pandemia y con tanta mortandad que generó al principio, pues era lo único que teníamos disponible. no Pero el medio del asunto es que es, es muy cierto, es un momento empírico, es un momento donde la teoría es, es, es tiene que revisarse, pero se tienen que tomar las decisiones sobre la marcha y conforme los enfrentamientos ocurren. De nuevo, volviendo, por ejemplo, a la guerra entre Rusia y Ucrania, pues tú de repente puedes tener eh, el mismo estadio de circunstancias que está ahorita y pues no pasa gran cosa, digo, ya conforme lo que ya provocó, pero si de ahí de repente tú traes al involucramiento de otro país y, o otros países y si esto es una guerra mundial, pues el asunto es una cuestión complicadísima, ¿no? Si este advenimiento de cambio climático que sufrimos hoy aquí en Juárez y en varios lugares del país, de repente se empieza a, a generar una, un trastorno ya continuo en donde en vez de tener temperaturas que las hemos vivido a 42 grados como hoy en día lo vivimos pero suban a 50 pues entonces sí ya traes un problema de crisis climática enorme que tendrá otras consecuencias seguramente en materia económica y de precios en particular ¿no? entonces ante ese eh, contexto de cuestiones extraordinarias que han ocurrido que, que ocurriendo y, y estando vigentes no sabemos cómo van a desenvolverse o cosas extraordinarias que no tengamos ni idea cómo puedan eh, ocurrir pues obviamente la posición es empírica, es a ver cómo lo vamos resolviendo con las herramientas disponibles que la FED tiene muchas más, dada la característica de la bancarización de la nación estadounidense. Voy a corte, regreso y profundizo en el punto. No se vaya, sigan solo negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con... Solo Negocios Radio Son las 4 con 15 minutos En Chihuahua ya arrancamos con la tarjeta Juntas Podemos Ahorrar Un programa que permite a las mujeres chihuahuenses hacer rendir más el gasto familiar Con ella podrán obtener descuentos en supermercados, farmacias, escuelas, restaurantes Y muchos servicios que mejoran la calidad de vida de los suyos si quieres la tuya, entra a JuntasPodemosAhorrar.com, regístrate y acude a un punto de entrega a recoger tu tarjeta. Juntas y Podemos y Juntas Podemos Ahorrar. Chihuahua, Gobierno del Estado. En la Cámara de Diputados trabajamos por la Niñez y Juventud de México. Aprobamos como delito de corrupción obligar, procurar o facilitar el consumo de tabaco a menores. Con esta reforma damos un paso histórico para prevenir adicciones y cuidar a quienes son el futuro de nuestro país. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.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 Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos aquí en Solo Negocios Radio y continuamos platicando de esta alza de 75 puntos base de la Reserva Federal a la tasa de interés en los Estados Unidos. Ahora, ¿cuál, el, cu cuál es el tema y el problema? Bueno, pues una alza tan fuerte encarece el crédito, tanto al consumo como a la inversión. Y la presunción es que pueda traer consigo un enfriamiento en la economía. Bueno, hay quien habla que dice es un parón completo. Y, y el tema de Powell en la conferencia de prensa es, bueno, ciertamente el alza es mucho más acelerada de lo que se tenía pensado de origen y de hecho le criticaron que tres semanas antes tuviera otro tipo de argumentos en sus conferencias públicas. Pero señala, la información que recibimos nos da pauta para entender que esto sigue persistiendo muy alto y que no estamos teniendo el efecto correspondiente. Sin embargo, hacia largo plazo, y muestra sus gráficas de puntos, donde los puntos son los miembros de la Reserva Federal en cuanto a sus proyecciones, plantea, seguimos tras del mismo ritmo que es armonizado con las expectativas del mercado, de que la tasa termine entre 3 y hasta 4%, que ya es muy, muy arriba, pero que el punto en concreto es que es armonizado, esa perspectiva para el próximo año y de ser así, lo que dice no estamos cambiando esa meta, sino simplemente el ritmo de aceleración con la que empezamos a subir la tasa, como lo que estamos haciendo ahora, y que probablemente se si haya una reacción positiva en el mercado en materia de precios hacia adelante lo que va a pasar en la siguiente reunión es que suban la tasa mucho más bajo, o no la suban en una de esas, no ese sería como su ideal, y el punto es este, una tasa de 1. El, el, el rango más alto, este, 1.75% es cara respecto a cero, sí, pero respecto, por ejemplo, el 7% que traía en diciembre de 2007, de 2007, sí, precisamente antes de la de la crisis eh, financiera, no es algo realmente relevante, no, o sea, sigue siendo dinero muy barato. Y aquí la pregunta de impacto para el consumidor y para los créditos empresariales. Es que tan barato o tan caro es financiarse para consumir o para invertir. Y de nuevo, una tasa 1.75 no significa propiamente eso. Si sí, en efectos se llega al límite aceptable por el mercado, que le habla que, que, que de alguna manera con cierto alcance se busca una tasa neutral en donde no provoque inflación o contenga la inflación, pero tampoco con, eh, conflictúe o enfría el mercado. Es un punto medio, ¿no? Y que se estima por los pronósticos de mercado señalados hacia alrededor del 3%. Entonces, si se supera, podría traer problemas, pero si no se supera y que estamos todavía lejos, no debería traer problemas. Sin embargo, se escucha por doquier, y yo creo que en mucho es un tema politizado. Digo, en noviembre hay elecciones importantes en los Estados Unidos, y, y no tiene que ver Powell de, de manera directa, pero. Este, pues está Joe Biden eh, con su congreso en vilo y luego eh, eh, el, el, el punto de, Joe, de Jerome Powell en función de no ser economista y fue asignado por Trump y luego por los demócratas, entonces esos temas que, que politizan el contexto pero yo sí veo una postura de interpretación de todo mundo analista en programas muy serios de economía decir, viene una recesión, ¿no? Y, y, y dándole respaldo a argumentos más especulativos que vienen hablando de una megacrisis desde hace dos años, ¿no? Y que, pues, para bien o para mal, sacando la cartera y sacrificando recursos públicos del futuro, incluso con deuda pública enorme en los Estados Unidos, pues han, han evitado esa megacrisis, ¿no? Entonces... La, la pregunta aquí es, ¿realmente va a provocar esa megacrisis o, o una recesión prolongada, una recesión corta? Vamos a ver en función de los diferentes datos disponibles. ¿Qué pasó para llevar esta determinación? Bueno, la inflación reportada la semana pasada, lo comentamos el, el viernes, si no me equivoco, fue eh, de 1% en mayo cuando había sido de 0.3% en abril, o sea, una, subió mucho a mayo respecto a abril. Y el, y el anualizado quedó en 8.6%. El incremento se fundamentó esencialmente eh, en el dato de energía, de precios de energía o el índice de energía, 3.9%, con la gasolina particularmente subiendo 4.1%. O sea, uno de los elementos que más provocó incidencia en la inflación de Estados Unidos reportada para el mes de mayo es la gasolina el índice alimentario 1.2% y el índice de alimentos en el hogar 1.4 el subyacente o sea la parte que no contempla energéticos ni agropecuarios subió 0.6% igual que en abril o sea no hubo un aumento en la parte que presuntamente trata de manipular la reserva y en particular este tema nos podría llevar a pensar que si hay un cierto efecto que empieza a permear la alza de 50 puntos base de hace dos meses respecto a la movilidad de precios en el mes de mayo. Este, en esa lógica, pues de alguna manera pudiera pensarse que sí empieza a haber una contención de la inflación en Estados Unidos, aunque la parte no subyacente no se contenga, porque la parte energética, enfáticamente gasolina, pero los demás energéticos están íntimamente legados a precios internacionales. Y entonces, si hay una guerra y hay escasez de petróleo y hay escasez de gas, obviamente suben sus precios, en tanto esa guerra se, se subsane. O algo pase en la estructura de distribución de productos energéticos que pues, lo subsane. ¿no? Por otro lado, en materia alimenticia sucede que tanto Rusia como eh, Ucrania son naciones que están muy ligadas a los procesos agropecuarios, Ucrania con los procesos de producción de fertilizantes y Rusia con granos y algunos otros productos que al escasearlos en el mercado y en los mercados globales, pues también elevan sus precios. Entonces, la parte no subyacente está más sesgada a lo que pase con la guerra que a lo que haga la nación en Estados Unidos y su, y su gobierno, o su reserva federal, ¿no? Pero la subyacente, la parte donde teníamos muchos temores que el tema este, que el tema de la, la movilidad de escasez, semiconductores, u otros insumos, etcétera, pudiera provocar en problemas de inflación subyacente como lo está haciendo en México, empieza a ceder. De hecho, de marzo a abril bajó y de abril a mayo bajó. O sea, dos meses continuos a la baja. No se ve nada mal. Oye, la FED llegó tarde y se durmieron en sus laureles diciendo que era transitorio. Lo que sea. Empieza a tener sentido lo que ocurre en múltiples factores. No solo es gracias a la FED. Es también porque se han ido compensando y mejorando ciertos flujos en esos cuellos de botella. O sea, no estamos igual que en abril de 2021. Se dieron secuelas en otros subsectores y han ido corrigiéndose algunos de ellos y entonces en función a eso es como se concibe que esta inflación subyacente pueda tener ese destino un poco más eh, adecuado hacia adelante cabe mencionar que esa, esa inflación eh, subyacente que si bien aquí es al producto al consumidor tiene implicación de que esas mercancías en ocasiones las importamos a México y si vienen bajando entonces México tiene buenas noticias porque también parte de nuestra inflación es importada. ¿no? Bueno, vámonos a la inflación de productor, que es otra parte de las preocupaciones que trae consigo la FED. El índice de precios del productor sube 0.8% en mayo, cuando en abril había subido 0.4%, y en marzo 1.6%, o sea, marzo-abril baja, y vuelve a subir ligeramente, y, y por ligero, pues así medio, entre comillas, porque sí, cuatro décimas es un trancazo, este, en mayo, ¿no? Pero la inflación anualizada es el problema, 10.8%. Y recordemos, un, un productor no va a traspasar el precio de manera directa a un consumidor porque hay competencia, no solo en, en tu región o en tu país, sino global. Y entonces no es fácil. Sin embargo cuando a todos de manera conjunta se les aumentan los costos, pues sí lo terminan pasando, ¿no? Bueno, en esta lógica, los productos de demanda final persisten picados al alza con una eh, este, ¿cómo se llaman estas? Un, un ángulo de crecimiento, se me olvidó el concepto, como de 25%, donde los productos finales específicos de servicios suben en la misma dimensión y son los de bienes los que tienden sí a subir, pero a un ángulo de 5%, una pendiente es el nombre geométrico correcto, una pendiente de 5%. Y entonces pensamos, ha traspasado a servicios y trae problema ahí, pero no en bienes, lo cual conviene para el proceso de balanza comercial con México. Así que viendo el tema, hacia adelante no significa algo grave, pero presiona al momento y presiona la inflación al consumidor y entonces la FED tiene que reaccionar. Y para muchos la reacción era 50, pero fue 75 y entonces toda esta turbulencia de los últimos cuatro o cinco días hábiles para efectos de bolsas de valores, pues trajeron la consecuencia de tener este tipo de cambio tan eh, deprimido como lo podemos ver pues, en cosa de cuatro días. ¿no? Ahora, este se reportó, si no me equivoco, hoy, este es crucial para México. El índice de precios de importación y exportación de los Estados Unidos en el mes de mayo dice lo siguiente. Las importaciones crecen 0.6% en mayo después de subir 0.4% en abril. O sea, persiste una alza, una presión en la importación de inflación de Estados Unidos. Los principales eh, aportantes son productos eh, combustibles, pero se compensa con los productos no combustibles. Sí, las mercancías. Sí, la parte de objeto importable, no combustibles, no energéticos. Y el precio de este, exportaciones subió 2.8% en mayo, después de 0.8% en abril. Y este es un dato malo. Las exportaciones suben más fuerte en mayo, bastante más fuerte que en abril. Y las exportaciones, pues una parte importante se vienen a México. Pero, si recordemos que la balanza comercial, ya sea importaciones o, o, o exportaciones, incluye productos de consumo final, o sea, el celular, por ejemplo, y productos intermedios, o sea, las piezas con las que manufacturamos cosas. El que las importaciones ligeramente bajen, dos décimas, me hace pensar... Este, no, perdón, ligeramente suben, dos décimas. Me hace pensar que sigue presionado el mundo, pero ya no a niveles tan fuertes. Marzo tuvo una inflación de 3% en importaciones, febrero 1.8, enero 2%. El, el, el tema es que en el anualizado sí va cediendo y, y el pico fue en marzo con 13.1 anualizado, baja a 12.5 en el mes de, de abril y baja a 11.7 en mayo. El tema con exportaciones es que persisten altas, pero pudiera ser hacia adelante que se conciba un escenario de empezar a minorar gracias a que las importaciones bajen, porque los procesos productivos, recordemos, por ejemplo, en Maquila, se traen un pedacito de la pieza que se produce aquí, se la llevan a otro lado en Estados Unidos, se la llevan a otro lado en Canadá, se la llevan a otro lado en México, en China, etcétera, etcétera. Y entonces esas idas y vueltas van generando valoración agregada y, por supuesto, inflación. Sube de 18.8, perdón, baja de marzo a abril a 18.3 la anualizada y de 18.3 sube a 18.9 en mayo. Sube seis décimas, si es algo importante, pero no es propiamente la tendencia que traía meses atrás. Cuando en enero traía 2.8 en un solo mes, 3.2 en febrero, 4.2 en marzo y ahora otra vez 2.8. A mí va a parecer poco a poco va a ir cediendo hacia adelante, pero veremos sin embargo con toda esta información la fe toma su determinación, voy a hacer corte porque ya me pasé, regreso en segundos y continuamos con el punto no se vaya, siga el solo negocio. Regresamos, no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio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 Una vez más, fueron millones quienes salieron a votar por un cambio honesto, profundo y verdadero. El camino de la transformación llegó a más estados y nuestro movimiento crece con fuerza en todo el país. Esta es una celebración de todas y de todos. Gracias a tu confianza, ganó la esperanza. Amor con amor se paga. No les vamos a fallar. Morena, la esperanza de México.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 Nuestras noticias, 1300 AM. Radio Hablada, número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Cuéntanos aquí en Solo Negocios Radio y seguimos con eh, los pronósticos de la FED. La FED señala que su tendencia central de expectativa de crecimiento de la economía de Estados Unidos... Hoy es de 1.8, no es cierto, 1.5 a 1.9% en el año 2022. En el 2023, 1.3 a 2% y en el 2024, 1.5 a 2%. Esto es pues, bien estable con respecto a la historia de Estados Unidos, que crece más o menos a un ritmo de 2% en los, en los últimos dos décadas, no sé, más o menos. Digo, sí ha habido años de crecimientos muy fuertes. Pero, ciertamente, respecto a la proyección que se hizo en marzo, pues baja, baja prácticamente 100 puntos base. O sea, sí hay un detrimento en la economía notado. Ahora, en recesión, pues no, está positivo el indicador. ¿no? Tasa de desempleo 3.6 para este año, a 3.8, e irá subiendo a 4.1. Y eso es bien importante, porque dice Powell, nosotros queremos llevar la tasa de interés a un nivel en el que el desempleo se quede en 4.1 y le preguntan abiertamente, ah, o sea que de 3.6 a 4.1, esos cinco décimas, 50 puntos base, significa dejar sin empleo a cierta gente, eso es cómodo, y entonces pues obviamente es una pregunta bien complicada porque una cosa es manejar números y otra cosa es hablar de la vida de seres humanos que se van a quedar sin empleo, ¿verdad? Pero dice claramente un punto, porque la tasa de desempleo no es un número bruto, total, que calcule, ah, pues hay 100 millones de personas con disponibilidad para trabajar, este, 2 millones no tienen trabajo, pues es 2% de desempleo. No, no, es, no, no es así el cálculo. no eh, eh, Tiene muchos elementos que contemplar para concebir que una persona está desempleada o no. Y en esa tesitura dice Powell, mira, el asunto es que eso se tiene que ver acompañado de la respuesta, se tiene que venir acompañada del contexto de datos. Hoy en día, en Estados Unidos, hay el doble de puestos disponibles, vacantes, gente, empresas pidiendo trabajadores, el doble del número de gentes buscando trabajo. Entonces, técnicamente, el dato complicado de comprender, de con su construcción, ese aumento de 50 puntos base de, de tasa de desempleo no significa propiamente un escenario de pérdida de empleo de manera absoluta de seres buenos individuales, aunque sí va a ocurrir a, a la dimensión proporcional de lo que significa esos 50 puntos base, así, a ah, pues tres millones de personas o X, no, no significa eso, porque oportunidades de empleo hay y que si no se decide no tomar, pues es determinación propia de quien corresponda, ¿no? Entonces, el tema es ese. Y recordando clases de economía, una tasa de 5% es una tasa aceptable de empleo pleno. Porque además hay empleo, desempleo cíclico. Por ejemplo, una persona que trabaja en una tienda de conveniencia está estudiando una carrera profesional y de repente renuncia para irse a buscar un empleo en su profesión. Bueno, pues ese tiempo que está sin trabajo es un desempleo eh, circunstancial a eh, la, la transición a, a, a, a un trabajo profesional no es una condición de mercado per se, o cíclico, ¿no? Sabemos que en la época decembrina o noviembre, desde el Black Friday, hay mucho trabajo extra en comercios porque pues, hay mucha demanda de, de, de servicio comercial y entonces hay un ciclo obvio, ¿no? En las cosechas hay ciclos específicos para las cosechas, en fin, eso también demarca pautas de, de desempleo, que no significa per se un problema de mercado, sino de las estructuras cíclicas de cada mercado. Bueno, en materia de inflación, esperan que este año se cierre en 5 a 5.3%, degradándose desde el 4.1, 4.7 que tenían proyectado en mayo. O sea, también nueve décimas, o, o, o de, de, de, de, desde seis a nueve décimas, se degrada el, el escenario inflacionario esperado eh, de consumo personal. Eh, para el 2023, 2.4 a 3%, y para el 2024, 2.0 a 2.5. ¿Qué quiere decir? La convergencia inflacionaria, ¿qué significa? Lograr la meta inflacionaria, la logran en 2024. Igualito que México en expectativas. ¿no? Y es como se tiene concebido, eh, mover estas tasas para esos efectos. Y la tasa de interés, se espera que este año termine entre 3.1 y 3.6%, según el promedio de las perspectivas que cada quien a, aporta este pues en, el, en, en, en la FED, ¿no? en el Comité de Mercado Abierto. 3.1 a 3.6, cuando se pensaba en marzo de 1.6 a 2.4, o sea, la degradación es de 150 puntos base, y entonces que nos hubieran 75, quiere decir que nos faltan 75. ¿Va a ser de golpe en la siguiente sesión? No creo dependiendo cómo se mueva la inflación, y dejó abierto el comentario de que si las cosas siguen siendo pues, así de alocadas, obviamente este, van a tener que reaccionar, pero en principio planta una meta relativamente igual a la que tenía el mercado para el cierre del año. Por lo tanto, no tendría por qué haber sobre reacción en las bolsas y todas estas cosas, pero pues no ayuda mucho todos los agoreros del desastre. Y luego 2023, 3.6 a 4.1, sí, llegando al 4% probablemente, para luego en 2024, conforme la convergencia inflacionaria se logre, empezar a bajar la tasa para mantenerla en 2.9 a 3.6. En el largo plazo, la tasa deberá quedar, o sea, más allá de 2025, entre 2.3 y 2.5%. ¿Qué significa eso? Dinero barato. Es una tasa de interés de 2.5%. Digo, es más cara que cero, como la teníamos hace seis meses. Pero, pues, o sea, no es el 7 de nuevo que tenemos en diciembre de 2007. No no, no no hay... Habría que verlo con un financiero para ver la movilidad de impacto sobre tasas de interés en tarjetas de crédito y en, en créditos de empresas. Pero yo no siento que sea de un impacto tan grande una tasa de este tamaño. Son 250 puntos base respecto a la base cero que tenía hace seis meses, sí, pero no son 4, 5, 7%. Veremos cómo reacciona el mercado a su a su argumento y en su caso cómo lo, lo llega a sancionar el planteamiento. Dentro de otros puntos que señaló, este, ay no, ya solo los tengo aquí, el documento de la, de la Reserva Federal Válgame, ¿se me borraron o okay? qué? Bueno, es que hay uno donde ellos dicen este ciertas acciones específicas, no, las notas de implementación. Y entonces, efectivo para el día de mañana, tienen que realizar todas las operaciones necesarias para que se llegue esa elevación de 75 puntos base. Conducir las recompras según los acuerdos, de una tasa de 1.75% con una operación agregada a límites de 500 mil millones de dólares eh, y los límites pueden temporalmente incrementarse a discreción del, del director de la, de la FED ¿no? conducir las recompras correspondientes a una tasa de 1.55 a un límite de 160 mil millones de dólares eh, estas este, las liquidaciones de los bonos de la tesorería como se tenía planeado para un límite de 30 mil millones de dólares por mes, o sea, le van a dejar de, de dar esa liquidez, liquidez a la economía, se le van a quitar la, la impresión de billetes, van a quitar billetes de la calle, ¿no? Y con eso, bueno, pues ya, son las órdenes correspondientes que empezaremos a ver su potencial efecto hacia adelante. Bueno, ¿qué ocurrirá con esto? En mi perspectiva, lo que viene es a. Uh, un alcance de 100 encarecimiento del crédito, pero no necesariamente un enfriamiento pleno de la economía. ¿Por qué? Porque la tasa seguirá siendo barata relativamente si llega hasta 4% hacia 2023 y luego retraerse no una vez que logre convergencia. Porque se están haciendo los esfuerzos empresariales aislados, eso sí, para, por ejemplo, competirle a Taiwán en, en, en semiconductores. ¿Durará dos años en lograrse? Bueno, pero se están haciendo ya. Tarde, pero se están haciendo. Se está trabajando en la retracción de inversiones desde Asia, que poco a poco también en los siguientes dos años se logrará un bonito provocará ya no una dependencia de un país que trae una política de COVID cero y que provoca cuarentenas plenas y, por lo tanto, escasez con cuellos de botella de sus productos, afectaciones a la cadena de suministro, básicamente, ¿no? Y, y entonces, la oportunidad para nosotros, primer tema oportunidad, de retraer más inversiones aquí. Y yo no creo que lleguen nuevas maquilas como las conocemos, nuevos ¿no? edificios con una nueva marca, así tipo Foxconn o Electrolux, gigantescas o, o Aptiv, ¿no? o Lear. No, yo creo que van a llegar reinversiones a esas operaciones. Quizá empresas nuevas lleguen hacia el sur. Hay un esfuerzo del gobierno federal para dar infraestructura al istmo de Tehuantepec y apuntalar la inversión en aquella región. Ojalá que se logre, porque empezará a, a también en el tiempo, y, y por tiempo prefiero años, a, a empezar a compensarse las desventajas de infraestructura con las que cuenta el, el sur mexicano, y, y bueno, pues ojalá que también baje la pobreza, ¿no? Pero de que viene retracción de inversiones que puedan en el tiempo provocar en estos siguientes dos años, hacia 2024, un soporte a los mecanismos, eh, al ciclo inflacionario, o sea, para hacia abajo, es, es, es viable. no Y luego, obviamente, esta alza de tasa que pudiera tener efectos en cierta medida con la compensación de la aligeración anualizada de la inflación de importaciones y se traduzca en ello en las exportaciones este, de Estados Unidos a México, por ejemplo, con una ligera baja hacia adelante, pueda darnos pauta para que entonces la parte que no tenemos control de la inflación en México, ceda algo. Y con las potenciales alzas que va a subir la, el Banco de México, el próximo jueves es su, su decisión de, de, de política monetaria, y ahorita que regresemos del corte voy a hablar de ello, pues obviamente también que haga lo, lo, lo propio con la parte interna mexicana. Tengo que hacer corte, vamos al último segmento, no se vaya sigan solo negocios.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 Y bueno, entonces, ¿qué pasa con esa tasa alzada en Estados Unidos? Pues el próximo jueves, lo más probable es que México tenga que subir su tasa mínimo de 75 puntos base, nunca hecho en la historia, y en una de esas en 100. Y aquí vamos por qué. Primero, en, en la última sesión de, de hace, ¿qué? ¿Dos meses? Oh, fue en mayo, creo que la Junta. este, Fue por mayoría la decisión de subir 50 puntos base donde cuatro de los cinco subgobernadores plantearon el aumento de, de, de 50 puntos base y una, Irene Espinosa planteó 75, con el, el, el argumento de ser mucho más eh, agresivo, no como se está usando la palabra ahorita, con, con la FED. De entonces a la fecha, Jonathan Heath, que es muy público, también Gerardo Escribiel, son muy públicos en sus argumentos en, en Twitter, plantea la posibilidad de y en conferencias públicas de que se discuta el tema de 75 puntos base. Para empezar, cuando salió el anuncio de la, de la ocasión pasada y de, se detectó en el boletín que Irene Espinosa votó por 75, el, el argumento principal, vamos a decir, era que nunca se había dado ese aumento de 75 puntos base. Y de ahí se empezó a discutir cuáles serían las ventajas y desventajas, ¿no? La economía de Estados Unidos está mucho más bancarizada que la de México. En Estados Unidos un aumento de tasa de interés tiene un impacto directo en tu tarjeta de crédito y todo el mundo tiene traje, tar, tarjeta de crédito. En México también tiene aumento en nuestra tarjeta de crédito, pero no todo el mundo tiene tarjeta de crédito. No todo el mundo usa sus cuentas bancarias para ahorro o para movilización y, y de decisión de inversión en fondos de inversiones y cosas de ese tipo. Una gran cantidad de empleados llega el día de pago, llegan al cajero, uh, sacan el dinero completo y, y, y dejan la cuenta vacía. Entonces, no estamos en una cultura tan bancarizada. Por lo tanto, es, es menor el impacto de las tasas en México. Pero sí tiene impacto en el mercado de bonos, porque encarece las tasas de interés al que una empresa enfrentaría un financiamiento para, por ejemplo, construir una nueva bodega, un nuevo edificio o lo que sea, ¿no? Eh, comprar maquinaria, lo que guste. Entonces, en esa lógica, es, es, ese es el inhibidor, ¿verdad? O sea, si hubiera una cierta posición de ese tipo, eso podría provocar. Ahora, no todas las empresas compran, perdón, emiten deuda para invertir, también se, se gasta en gasto corriente, ¿no? Salarios, los, los, los pagos de, de proveedores, lo que guste. Entonces, el inhibidor podría provo provocar que se tomen determinaciones de ofrecer menos producto, precisamente por el caro del costo del dinero. Entonces, ese es el alcance que tiene la tasa de interés mexicana. Sí, y, y, y leyendo ese planteamiento, pues tanto Hit como Espinoza pudiera ser muy probable que planteen una, una tasa de 75. Ahora, los otros tres, solo Gerardo Esquivel ha sido el que ha sido más, eh, pues voy a decir lento en asimilar o estar de acuerdo en la posición de subir tasas de manera agresiva. ¿Por qué? Bueno, pues… Ha sido su decisión y sus argumentos tiene de que era transicional a la, a la, a la presión inflacionaria, lo que ustedes gusten, y bueno, pues ya se les ha demostrado que no es así, y, y este, y en fin, ¿no? Pero el punto en concreto es que, eh, pues de alguna manera, el, el, el tema podría traer consigo este una discusión muy poco recurrida por los siguientes puntos que voy a señalar. La, la, la otra miembro de la del gobierno del Banco de México, su gobernadora es Galia Borja, que ella también hace como año, un año también no votaba por las alzas, pero luego ya se alió con, con la perspectiva de alzas y, y eso ha traído consigo la posición clara de que al menos, y, y bueno, Victoria Rodríguez Seja toma la, la gobernatura en enero de este año y entró tom, subiendo las tasas. Entonces, no, no se ve lejos la, la posibilidad del que de el aumento este, sea así de 75, pero tampoco de 100. Y ahí le va el porqué en la parametrización. Primero, número uno, el, el, la tasa mexicana contra la tasa americana, la tasa mexicana actualmente está en 7%. La tasa americana la dejaron... En uno en el rango más alto, 1.75%. O sea, estamos a seis no es cierto, a 5.25% de diferencia. Esos 525 puntos base es la prima de riesgo que pagamos los mexicanos por ser atractivos a que inviertan del extranjero en dólares adentro de México. ¿Quién? Mercados de portafolio. ¿Cómo? Por ejemplo, bonos que emite una empresa en particular en la bolsa o los bonos o setes del gobierno federal. Y entonces eso da una cantidad de dólares que entran a México. Bueno, ¿qué pasa si se comprime el diferencial? Salen dólares, porque somos menos atractivos que, por ejemplo, invertir en Estados Unidos. En esa tesitura, entonces estamos ante el riesgo de que si la tasa no se mueve en los 75 puntos base como mínimo, Automática vamos a tener un indicador de, precia, de depreciación y por ende inflacionario, porque más dólares más caros los dólares cuestan más caras las cosas que importamos. Aunque se estén deflacionando, que todavía no se empiezan a deflacionar realmente. Subió 2.8 en mayo. ¿Sí me explico? O sea, no puede el Banco de México darse el lujo de no subir en 75 puntos base la tasa en, en, en, el próximo jueves. Pero sí puede subir a 100. Y ahí va a ser el cuid diferenciador, 75 a 100. ¿Por qué a 100 convendría? Bueno, porque amplías ese diferencial, mantienes el tipo de cambio estable y te vas a la buena de Dios básicamente de que la inflación en Estados Unidos empiece a ceder, de que la inflación de importación en Estados Unidos continúe a la baja en el anualizado y se traduzca hacia el de exportaciones para que nuestras importaciones continúen disminuyendo. Ahí es donde tendría un sentido lógico. Dos, aumentar la tasa también tiene los efectos negativos de que la gente decida consumir menos con su crédito, pero como somos menos bancarizados tiene menos efecto negativo en principio. Y tres, las preocupaciones de lo que mismo Powell citó se traducen en México. No sabemos qué viene ni cómo y las determinaciones más allá de un modelo teórico se tienen que enfrentar conforme la información ocurra. De aquí al próximo jueves tienen una semana de, de, de, de, de, de información extra que lo que tuvo la Fed para tomar su decisión que traerá consigo inflación primer quincena de junio, que traerá consigo eh, el dato este para el 23, no, para el 23 hoy no se publica, pero bueno, el tercer dato de PIB de Estados Unidos del primer, del primer trimestre se estará acercando. Eh, traerá consigo, bueno, ahorita ya publicaron precios, índice de precios en Estados Unidos de importaciones y exportaciones y la significancia que pudo tener en mayo eh, las importaciones más caras de Estados Unidos, ¿no? Y que potencialmente puedan venir a la baja hacia adelante, pues será un elemento de, de, de, de información. Y obviamente el, el mero hecho de las consecuencias que estos movimientos de la Fed pudieran traer, este, con la decisión tomada, tomada el día de hoy, ¿no? Eh, Voy a checar rápidamente el tipo de cambio en el Forex. Es uh, MXNUSD. Para decirle la reacción al momento de los mercados. ¿no? En, en función de esta reacción. 2027. O sea, estuvimos en 2066. Bajó porque el mercado entendió que sobre reaccionó a algo que sí estaba descontado y que tiene un, un, un, una interpretación, un cierto grado de lógica. ¿no? Finalmente, el lunes entrevistan a un funcionario de este, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que con este vendaval de argumentos de que viene una recesión y que la recesión y la canción, él dice en particular, nosotros en la OCDE tenemos este indicador líder compuesto, y este indicador líder compuesto básicamente señala ciertas posiciones que yo aquí le digo a usted, son muy similares a, la, a, a, las, a los SIC que aquí señalamos de INEGI, al sistema de indicadores cíclicos. Bueno, este indicador compuesto, eh, este indicador SIC, este, básicamente señala que sí viene un escenario de caída económica para prácticamente todos los eh, países, menos Estados Unidos, menos Japón y en particular menos México. Así que no es mala noticia y hay que seguir verificando esta información, ¿no? Agradezco su atención. Mañana Adriana Parada con el espacio de UTEC, Mañana tenemos nuestro aniversario, así que el viernes vamos a hablar del tema. Agradezco, a Arturo, su apoyo. Nos escuchamos. Pásenla excelente. Hasta luego.